Bueno, no, no me agacho, no es, no es necesario, ya me pillé aquí, ya está calculado. Bueno, eh, os explico un poco la fase 2, que en el vídeo anterior me dijiste, oye, ¿y la receta? Va. Mm, solo grabé, pues eso, no tenía intención de grabar la receta o el proceso de secado, pero bueno, voy a grabarlo, ¿vale? Entonces, eh, para el proceso de secado, eh, acordaros de que tiene que ser este material vale de que tenga, eh, a ver si lo veo yo en la pantalla, eh, este de aquí, vale este simbolito de aquí, no sé si se va a ver, pero bueno eh, hay un simbolito que tiene que tener un tenedor y un cuchillo ¿vale? y para que se vea mejor aquí tenéis igual el tenedor y el cuchillo ah, no, la copa y el, y el tenedor, perdón <ríe> el cuchillo, no, la copa y el tenedor, ¿vale? aquí estaría, en este punto no sé si se va a ver, pero bueno, vale tiene que tener ese simbolito eso si usáis eh, si queréis usar material digamos adecuado pues, para para alimentos ¿vale? otra cosilla eh, cuando recojáis el agua mirar de que lógicamente no haya mar de fondo a ser posible no de no haya mar de fondo que no haya algas que no esté la cosa fatal vale que esté más o menos la mar no muy mal que esté normal falta que esté súper tranquila que esté normal vale ya está intentar que no esté pegado a un, una ciudad grande también vale no esté pegado pero bueno a veces cada uno tiene pues el lugar que tiene no y otra cosa eh, tenerla en cuenta también es de que cuando por ejemplo entra el agua a las salinas cuando se compra compráis la sal y tal pues tened en cuenta que que bueno que estáis comparando un decir la calidad del agua donde vosotros la cogéis con la calidad del agua de la zona donde están las salinas entonces podéis investigar en vuestros países o en vuestras zonas eh, pues dónde están las salinas digamos cercanas y tal y ver un poco pues qué tipo de, de agua o de contaminación pueda haber en la zona de las salinas y así comparáis ¿no? y decir bueno, pues yo donde voy a coger el agua no es perfecta, pero donde hacen la sal las salinas que están a 100 kilómetros todavía es peor porque está al lado, de un, a lo mejor, de una ciudad grande, ¿vale? Una provincia que tiene, eh, yo que sé, que hay muchos barcos y tal. Entonces, por eso tenéis que comparar un poco también eh, con qué lo comparáis, ¿no? Eh, ¿Vale? O sea, no, eh, no decir, bueno, es que no es perfecta la zona esa donde yo cojo el agua. Bueno, no es perfecta, pero donde fabrican la sal que luego compras en la tienda tampoco es perfecta, ¿vale? Así que, dicho eso, vamos al tema proceso de secado y ya digo, lo voy a hacer por primera vez ¿vale? yo me he hecho una malla ¿vale? tipo mosquitera ¿vale? me la he hecho, me la he hecho yo pero en realidad tiene tiempo ¿vale? yo la voy a aprovechar, pero tiene tiempo, esto me lo fabriqué yo compré la, las piezas y bueno se corta cada medida que tú necesitas y le pone estas piezas de plástico que encajan los fieltros y tal y bueno esto es para hacer mosquiteras en ventanas correderas yo lo hice en su momento no la usaba así que digo pues la voy a usar para hacer el tema de del agua además no de la sal luego en este caso yo voy a usar eh, dos eh, bandejas vale que yo las compré para para herramientas no las he comprado para esto adecuadamente digamos o expresamente vale y estas no tienen el no tienen el certificado de uso alimentario, por lo tanto eh, lo que vamos a hacer es pruebas ¿vale? Eh, la probaré la sal y, y todo eso, pero que digamos que lo que hay que hacer luego es buscar unas pantejas que tengan el simbolito, ya sabéis, de la copa y el tenedor, para saber que, que se puede, digamos, meter alimentos. De todas maneras, el que no sea muy fino, pensar también lo mismo. Si bebes agua del grifo, el agua del grifo, las tuberías son de cobre, de hierro, ¿vale? Y eso tampoco es de, de uso alimentario, ¿vale? El cobre y el hierro, y no lo bebemos agua, ¿no? Así que tampoco volváis locos, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos poner esto aquí. Vamos a... A enfocarlo para abajo. Vamos a enfocarlo para abajo. A ver, nena. Ay, que yo te vea. Perfecto. Pues venga. Las podemos poner a lo largo o a lo ancho. A mí me cabrían tres. Me cabrían tres así. ¿Vale? Dos y una más. ¿Vale? Me cabrían tres porque luego yo le pongo la mosquetera aquí. ¿Vale? Y veis, me cabría otra aquí justo tres, ¿vale? Me cabría justo tres. Ya valoraré si, bueno, con el tiempo compro cosas o no, ya veré. Depende también el tiempo que tarde esto en hacerse, ¿vale? Y, bueno, buscar una zona que dé el sol. Ya veis que ahí ahora ya va a empezar a dar el sol. Y, bueno, pues la idea es eso, que esta tarde, pues aquí esté, esté dándole el sol, ¿vale? Vamos a echar el agua, que la tenemos aquí. Solo tenemos 5 litros. Ya sabéis que no pudimos eh, coger más porque no teníamos... Porque yo no sé si se me va a ver a mí. Mucho. Eh, solo tenía una garrafa vacía en su momento. Así que ya está. ¿Vale? Esto está lavado. Y esas gotas que veis son de enjuagarlo bien, con la manguera y tal. ¿Vale? Vamos a hacer. Eh, pues echarle aquí. En realidad hay que intentar que sea una capa fina. Que no sea una capa muy gruesa. la repartimos cuantas más bandejas tengáis pues fabuloso porque más rápido se va a secar esto sería para 5 litros, dos bandejas tres, tres bandejas iría bien para 5 litros yo creo que daría una altura de aquí que hay un dedo y medio ¿eh? hay poca altura, un dedo y medio bajo pues ya está, la repartimos más o menos por igual vale y ya está y ahora, a dejarlo secar. ¿Cuánto tardará? Hombre, depende el sol que le dé. Si, hombre, si apretara ahora, ahora hemos subido un poco las temperaturas por aquí, por la zona. Si apretara la cosa del sol, pues, hombre, yo calculo que en una semana tiene que estar hecho. Si apretara el sol, en una semana tiene que estar hecho. Incluso en días de verano, verano, a días fuertes, yo creo que, que en dos días o algo así se seca porque ya sabéis que mete, entonces esto se pone ardiendo, el propio suelo se pone ardiendo, que te quemas, que no puedes tocar con los pies descalzos, más, ya digo, suelo por abajo ardiendo, más sol por arriba, esto en dos o tres tardes que le pille el sol, se hace, ¿vale? Y ya está. La idea sería hacerlo, sobre todo en tiempo bueno, y tener la sal hecha para cuando llegue ya el invierno no tener que estar pendiente de que es cuando está todo más frío. Entonces no estar pendiente de de ponerme a hacer sal cuando hace mucho frío y no hace sol y no calienta, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que nada, lo dejamos aquí. Eh, ya os iré comentando en los directos cómo va y, bueno, a esperar, a esperar. Yo calculo que ahora en la temperatura que está ahora, dos semanas. Calculo la temperatura ahora que está, dos semanas, yo creo que tiene que estar hecha. ¿Cuánta da? ¿Cuánta da? Por familiares que hacen la sal, que ellos la hacen en el horno y historias de estas. Eh, pues... Mmm, claro, van más rápido porque dicen que en tres horas en el horno lo hacen, ¿no? Pero claro, tienes que gastar luz también. Entonces, bueno, eh, pues no sé de cantidad que vaya a dar, pues hombre, a lo mejor yo calculo que a lo mejor podía dar 200 gramos, no sé, 200 gramos de sal, 5 litros, es que no lo sé, ¿vale? 100 gramos de sal, 5 litros, algo así. Entonces, claro, cuantas más bandejas, si tú tienes un chorro de bandejas pues ya ves, entonces vas rápido pero si solo tienes para hacer esto dos, pues bueno, estarías de vez en cuando vas a la playa llenas tal vez la puedes usar para beber pero bueno, eso ya los expertos ya que hay canales ya expertos de eso, de, de beber agua de mar que ya saben las cantidades, las proporciones y todo eso, ¿vale? y también se puede usar para beber ¿vale? para beber en pequeñas cantidades ¿eh? bueno, pues venga, aquí dejamos el vídeo, hasta la próxima